Chicas de YouTube, hoy ya te traigo otro bebito más. si sí, chicos, hoy día les traigo otro bebito más de una manera que te vas a chupar los dedos de las patas. Es broma, es broma. Ah, por cierto, denle like y suscríbanse a mi canal y toquen la campanita de notificaciones. Los ingredientes son, son frutos verdes o verduras o vegetales, como les digas en tus países. Como puedes ver aquí hay un pepino súper chiquito porque vamos voy a hacer para mí. Eh, tengo unos mangos verdes Tienen que ser verdes No eh, maduritos porque es de daño, este daño todo. Los limones tienen que ser de ley Yo tengo aquí como 6 limones Para mí Y también hay que dar como dos a, a, a añadir Para la decoración eh, El vaso El vaso tiene que ser de vidrio Y tiene que ser súper bonito como este Este vaso es de vidrio Como pueden ver aquí eh, es redondo es grande y como es súper bonito también aquí Hola. estos son los ingredientes de la etapa número uno vamos con la etapa número 2 claramente no tiene que faltar ni la sal ni la azúcar esto que tengo esta bandejita porque o sea no la, la azúcar está como en un, tarrito, en un tarrito y no se puede meter ahí entonces yo dije bueno como tengo esta bandejita la voy a meter aquí y aquí tengo la sal Ahí, ahí tengo la salsita Y si tiene grumitos, hable con el dedito así nomás y te vas a lavar las manos También es el, es el cuchillito aquí yo voy a enseñar aquí Pero no voy a enseñar todo porque es grande ¿me entienden? ahí bueno Se van a asustar con ese cuchillo que tengo yo el agua la tiene que ser de ley Pero de ley, de ley eh, Aquí yo tengo esta jarrita de agua heladita eh, Si tienes aquí, bueno, clarito Porque es agulado Y si es con hielo, mejor, excelente, excelente Bueno, para hacer esta bebida, primero vamos a Pelar los manguitos Los manguitos bellos, procesos Que estén como con sal Y vamos a pelar primero este manguito Ok, chicos, aquí tengo este eh, Acá está el manguito, como pueden ver chiquita pero es riquísimo yo me quiero comer con celulita. vamos con el otro mango uy se me cayó vamos con el otro manguito ok chicos acá tengo los dos mangos pelados ahora la vamos a picar este me trae mucho tiempo pero ahí me tienen una serie eh, aquí tengo los manguitos peladitos ahora vamos con los limones y con el agua eh, eh, lo primero que voy a echar es el agua y también voy a echar el pepinillo picadito, picadito, picadito Ok, vamos a usar el agua, la cantidad que desee Yo voy a echar este mismo. Hasta luego Y vamos a endulzarlo, vamos a echarle el azúcar Vamos a echarle el azúcar Creo que vamos a echarle todo esto. Y lo vamos a revolver Si tú lo no sientes dulce Bueno, es dulce porque le vamos a echar los limones Ok, espérenme Y lo voy a enseñar como me quedó. Está perfecta Chicos, si ustedes tienen mm. los limones secos Que no les sale de jugo Yo les invito a pisar el jugo Y hacerla así con el pie Y les sale de jugo eh, pues chicos, yo ya, eh, como voy a decir? ¿A qué te lo tomaste, si no, eh, vacía porque me olvidé de ponerle la sal y esto se tiene que mojar, yo lo mojé así, tengo que mojar, pero así, mi mano está lavada, después, ¿qué? no, qué asco, tiene la mano sucia, pero no, eh, esto es así, miren, vamos a coger esto y, así, ¿me pueden ver, pero con agua mojada, tienen que decir, y así vamos por mucho tiempo. Miren, o sea, yo les voy a enseñar cómo me quedo. Así me quedo. Y para finalizar, vamos a poner con nuestras manitos, así. Para que se vea bonito. Esto tiene que ser con las manos limpias porque no sea, se va a ver asqueroso. Tienes manos sucias. Soy como muy atento. a Tienen que tener las manos limpias. Para hacer todo tipo de cocina. Así. Y vamos a poner el juguito. Ok chicos, aquí como pueden ver ya le puse el pepinillo, aquí puse un limoncito, acá puse dos pepinillos, y aquí están eh, los pepinillos que no puedan ver, pero vamos a ver cómo nos quedó. Vamos por acá, ok. Mm, es especial. Y además, también puedes meter la manito y coger tu manguito. Y como está la salsita aquí. Buen te También chicos pueden meter esto Y con esto así Miren mm. Le voy a enseñar Cómo me quedó El gusto, el sabor Bueno, el sabor está rico Me sabe a limonada Con manguito Y a mí me encanta el pepinillo y cuando tú tomas, la salsa te ponen y algo rico. Y el pepinillo también nos podemos comer solo, pero a mí me gusta así. Y denle like y suscríbanse a mi canal. Si les gusta este video, por favor, compártalo Y bueno, ¡chao!